Decir cosas como, por ejemplo, que en el mundo ya no se vota con papel, y que en el mundo se si usan computadoras y que votar con papel a esta altura del siglo XXI es, como dijo Marcos Peña, una vergüenza nacional. Eh, a mí me da muchas ganas de mandarlos a usar Google, porque googleando no hace falta mucho más que eso, no hace falta viajar. Eh, hoy en día Google y las herramientas, justamente, informáticas nos acercan la información a cualquiera uno puede buscar cómo se vota en los países más desarrollados del mundo y en prácticamente todo el mundo, y va a encontrar que se vota con boletas de papel. Se nos dice que quienes nos oponemos al voto electrónico, al proyecto de reforma electoral que mandó el gobierno al Congreso, somos eh, kirchneristas. Pero en la provincia de Chaco, por ejemplo, se ha implementado este sistema de mano de, de, el gobernador, de del ex gobernador Capitanis, que sigue siendo el hombre fuerte del PJ en, en Chaco, y en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, lo impulsó también el peronismo, y fue el propio Cambiemos quien frenó la implementación de la boleta única electrónica a través de un amparo judicial. O sea que el mismo partido que lo impulsa a nivel nacional se opone a su utilización en la ciudad de Corrientes y un partido que supuestamente es el que lo ha frenado a nivel nacional lo ha implementado en la provincia de Chaco. Siempre los oficialismos a favor, la oposición en contra o en silencio, depende del caso. Creer que lo que las personas no van a poder controlar lo va a poder controlar un sistema informático es desconocer que primero, los sistemas informáticos alguien los controla, que es quien los hace. Y segundo, que todo sistema informático además tiene errores, aunque no los conozcamos. Y esos errores a su vez pueden permitir que otro tome control o manipule de alguna forma esos sistemas. Todos queremos que votar sea más fácil, que sea más rápido. Todos nos queremos ir temprano a casa el domingo si estamos en una mesa de votación. Los periodistas quieren irse de la redacción a una hora razonable para poder cenar, pero la verdad es que eh, lo que necesitamos es transparencia, no velocidad. Hay países del mundo donde tardan días en producir un resultado, pero el proceso es transparente. El proceso no tiene lugares grises u oscuros, como ocurre aquí con el correo, con Indra, con el tiempo que pasa entre que se cierran las mesas y se publican los resultados. Eh, el problema no es el tiempo, el problema es que no se sabe no se ve públicamente qué pasa durante ese lapso de tiempo. Entonces, ¿queremos mejorar la velocidad de conteo para disminuir el trabajo en las mesas? ¿Queremos achicar la probabilidad de la comisión de errores, que es algo que se ve mucho en las actas mal confeccionadas? Ahí sí podemos usar tecnología informática. Mejoremos, sí, los sistemas de transmisión para que se pueda transmitir los datos desde las escuelas y no desde una oficina de correo. Y del otro lado, que esos datos ni bien llegan ni bien son transmitidos, sean accesibles por todos los ciudadanos. Que no tengamos que esperar a que un funcionario decida a qué hora nos muestra qué datos y después eh, estar eh, escuchando denuncias o dudas, por qué, por qué se cargó este porcentaje en este distrito y no en el otro.